¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, toca hacer un, un parante y, y hacer un análisis de lo que fueron estos 10 días para nosotros, para mí en, en lo personal. Eh, bueno, hoy nos toca estar con, con unos amigos que, que bueno, lo hemos ido haciendo en el trayecto de, de lo que llevamos dentro de Vi y hemos conocido gente grandiosa, muy buenas personas y lo que rescato de estos 10 días en particular fue lo que me ayudó a perder vergüenza, a creer en, en, en, en mí, que si bien siempre está eso que uno saca y que dice sí yo puedo y si sí yo quiero y si sí yo voy, pero había algo adentro de mí que que me generaba miedo y que he podido superar. Bueno, y, y pienso que al superar esto superamos muchas cosas y en lo personal a mí me ha quitado el miedo, me ha quitado la inseguridad. Eh, este, tengo otra visión eh, de lo que puedo ser, de lo que creo, de lo que puedo realizar. Sé hoy por hoy lo que tengo en las manos eh, sea la magnitud de que de lo que esto puede llegar a, a ocasionarle a otras personas en el, Por ende poder ayudarlas Y bueno, eh, me he sorprendido de mí misma esta, estos 10 días eh, He logrado abrirme con otras personas eh, Poder dialogar, poder abrazar eh, Poder decir te quiero Poder decir... Eh, este, que estoy, que si bien estoy siempre para todo el mundo, hay veces que uno, en lo personal, me freno, ya no, no pasa tanto. Bueno, me sigo eh, emocionando muy fácilmente, creo que tengo muchas cosas por sanar todavía. Eh, pero estoy en camino a, al cambio, estoy cambiando. Sé que, que no estoy pensándolo a futuro, sino que yo ya lo estoy haciendo. Eh, que voy a seguir trabajando en mí porque me va a llevar un tiempo, pero lo importante es que yo ya tengo la visión de lo que quiero cambiar, de lo que quiero lograr y, y sé que lo voy a hacer y que esta vez va con más fuerza y que tengo el apoyo de excelentes personas como Jefferson, Andrés, Mariana y todos ustedes. Y bueno, Realmente creo que me siento feliz y agradecida por todo lo que estoy viviendo, de tener a mi familia apoyándome, de tener a mi esposo que es uno de los principales pilares para mí y nada, solo darles gracias, gracias y más gracias.